Es muy importante saber valorar lo que es salud y lo que es enfermedad. Es importante aprender a valorar la relación que existe entre la cavidad oral y la salud general. Ciertas patologías crónicas tienen mayor impacto sobre la condición bucodental y algunas enfermedades orales generan mayor daño a nivel sistémico. Por este motivo, enfermedades como la diabetes, la osteoporosis, el cáncer y la medicación para el manejo de ciertas alteraciones cardiovasculares y neurológicas, entre otras, afectan la condición oral. Mi nombre es Claudia Gómez, docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. En el lapso de esta cuarta semana abordaremos la temática salud y enfermedad. Para abordar el estudio de estas importantes temáticas, es importante hacernos pregunta como la siguiente ¿Existe una relación entre la periodontitis y el desarrollo de enfermedades sistémicas? Claro que sí, las bacterias patógenas periodontales y sus productos, así como los mediadores inflamatorios producidos por los tejidos periodontales, pueden entrar al torrente sanguíneo, lo que constituye el desarrollo de enfermedades sistémicas. Otra importante inquietud es la siguiente. ¿Qué información debo dar a mi dentista en la primera consulta? Primeramente debo indicar el tipo de medicamento que normalmente utilizo, por ejemplo, vitaminas, medicamentos para enfermedades agudas o crónicas, medicinas naturales a base de hierbas u otros suplementos y las dosis de administración, cualquier alergia a los medicamentos o malas reacciones que haya tenido especialmente con anestesia oral. En la presente semana abordaremos los siguientes temas. Cuidado bucodental del paciente crónico. Medicamentos utilizados para el tratamiento de enfermedades crónicas, especialmente en boca. Periodontitis, caries, sensibilidad dental, cáncer oral, neuralgias. De cada una de estas enfermedades trataremos su pronóstico, tratamiento y rehabilitación y posterior control. Profundicemos un poco más sobre estos temas. ¿Qué enfermedades puedo desarrollar en la mucosa oral por el uso crónico de fármacos? Puede desarrollar patologías como reacciones liquenoides, lesiones ampollares de tipo pénfigo, penfigoides y eritema multiforme en todas las formas, reacciones lipoides, estomatitis anafiláctica, pigmentaciones e incluso candidiasis. ¿Qué es la candidiasis bucal? Es una enfermedad causada por el hongo de la cándida albicans. Es un saprofito de la cavidad bucal y uno de los patógenos más oportunistas. Presenta varias formas clínicas, pero la forma más típica de reacción adversa es la llamada lengua dolorosa antibiótica, que consiste en un desorden producido por el uso prolongado de antibióticos, especialmente de amplio espectro, el cual conlleva una alteración en la flora bucal y favorece el desarrollo de la cándida, que a pesar de no ser afectada por estos prevalentes, por disminución de otros gérmenes sensibles. Estoy segura que con su dedicación y empeño van a desarrollar la habilidad de saber, conocer y reconocer el estado saludable de la salud general, con énfasis en la bucal. Estaré con ustedes en una próxima oportunidad. Hasta pronto.